Hola eh, gente, de un nuevo capítulo, esto es un nuevo vídeo, un vídeo de un Tournet Estamos aquí en donde dejamos la última vez En... El... Asterio juega un Tournet Hawaii Y eh, la última vez Estuvimos aquí eh, Haciendo el horde beacon de esta zona Y nos cargamos el... Nos cargamos lo que sería Nuestro nuestro vehículo, nuestro nuestro helicóptero eh, nos dio varias cosas el el de beacon y lo he acumulado aquí he dejado aquí las cosas casi todas las cosas que tenía encima y por aquí también he dejado mi hacha exacto eh, el cual lo eh, bueno, he estado usando para hacer aquí unas una, una pocas crates y voy a coger un poquito más de madera para hacerme ahora eh, una una de estas para subir a ver eh, dónde está eh, eh, eh, no lo veo bueno ten nos tenemos que hacer ahora eh, otra nos tenemos que hacer otra Otro helicóptero, ¿vale? ¿Veis? no ahora tenemos que hacer otro helicóptero. Nos sobra hasta uno. Eh, pero bueno, eh, no pasa nada porque tenemos bastantes cosas. La, lo que no me gusta es tener que gastar un generador para hacernos un helicóptero. Que es la putada. Pero bueno, cogí. Cogí aquí. A ver, necesito generador. Metal Scrap tengo, creo, por aquí había cogido yo. ¿Dónde dejarme el Scrap? No sé dónde dejarme el Scrap. No, Estos esto es cofres, ya que los lo tengo, los voy a dejar aquí. yo He varios. Eh, ah, ya, ya los tengo aquí usados. Vale. Eh, si no me equivoco, era aquí. Para hacer el. ¿Aquí o aquí? ¿Era aquí? ¿Era por aquí? Aquí era, me parece. Más que shift... Sí, aquí es. A ver, necesito... Chemicals... Eh... Barras... Necesito... Vale, necesito varias cosas. Necesito varias cosas. Sería bastante bien tener aquí el Barra Home, tío, Mm, exquisito, vamos. Sería genial, pero no. Tengo que ir a casa. Voy a ir a casa. Ahora ahora venimos. Muy bien. Eh, Parecer el full moon ahora. Eso es lo mejor que nos podría ocurrir. Ahora mismo. A ver. Necesitamos metal scrap. Eh, cosas de estas. Y eh, ya está. Mucho metal scrap. Más... No es Metalcraft A ver cuánto es exactamente Para hacer... La cosa es esta, es aquí y ya hemos dicho A ver A ver, son... Cuatro metal craft Cuatro sheets y... Barras Cuatro sheets, barras y uno más de ellos. Necesito un tape más Vale Voy a. Voy a ponerme esto aquí. Y vamos a ir volando para para allá. Y vamos a Vamos a, a crearlo allí. El nuevo helicóptero. Y bueno, y le podré añadir las crates. No creo que sea problema. Y us usaré el modificador. Ya que lo tengo. Y Ya que puedo. Para bueno para mover para poner la, las crates en el helicóptero bien y sí, nada, vamos a llegar aquí y vamos a empezar a poner cositas vale, madre mía, eh, planeando desde, desde mi casa hasta aquí todo lo que he recorrido Vamos a ver Vamos a bueno, los zombies con full moon, tío. Lo que a mí me faltaba. La cosa es que no sé si me, si me darán el, el helicóptero a 100. O si me lo darán... Eso ya no me acuerdo. Si te lo daban a 100 o te lo daban... Eh... Necesitaban más más cosas. Plan, necesitaba recargarlo. Digamos que si yo tengo que recargar... No me importa. La verdad. A ver. Craft. Mm. Los chemicals. Tenía yo chemicals. Por aquí tengo que tener chemicals. me puedo creer que no. No tengo chemicals. No tengo chemicals. Se me han olvidado los chemicals. No me lo puedo, no puedo creer. No me lo puedo puto creer. Vale, me voy a llevar todo. Me voy a llevar todo. O oh, gran parte de las cosas. Mm. Me voy a llevar todo lo que pueda. El pegamento me da igual. Los drumming que me los tengo que llevar, tío. Tengo que llevar los drum, tío. Vale, tenemos aquí los tres chemical, ya lo tenemos todo. Vamos aquí a craft y vamos a ver si encontramos. Esto necesito. A ver qué necesito. Necesito hacer las metal bars y lo otro. Vale. Eso ya no es problema, esto es. Una, dos. Eh, tres. Y hacemos aquí una, dos y tres. Vamos a tirar cosas para cogerlo Esto no, porque esto lo necesito Pero esto lo puedo tirar Esto, esto lo puedo tirar Esto, no, los dos no Los dos no, porque Hay otros que sí que necesito Esto lo vamos a tirar Esto y cogemos esto Vale, ya ahora nos vemos aquí, craft Y nos hacemos esto Perfecto Lo tenemos todo, ¿no? A ver si me puedo llevar varias cosas eh, esto me lo voy a intentar llevar esto me voy a intentar llevar esto me voy a intentar llevar eh... vale vamos a, vamos a poner esto aquí ya ahí vale está haciendo todo vale bien a ver vamos a, a coger esto el grizzly Lily... Mm. voy a llevar y lo que voy a hacer es... Cargármelo. Este me da mucho metal extra. Lily me da mucho metal extra. A ver... Balas aquí. Que son de armas... Armas chetas, tío. A ver. Voy a dejar esto. Este. Me voy a llevar... Esta. Que me interesa más. Eh... Vale, vamos a hacer lo siguiente Vamos a empezar a poner Crates al A lo que vendría siendo El helicóptero vale. De igual eh, Voy a hacer de día, vale eh, Me deja permitir eso A ver voy a poner aquí Uno poner aquí otro vale vamos a subir para coger más no, en verdad pero voy a hacer una cosa voy a empezar aquí a dejar cosas como esto esto esto esto esto voy a empezar a dejar cosas por aquí que el paraguas ahí y voy a dejar las balas estas y esto venga por ejemplo. Ahora aquí abajo. Vale. El Mayo es 6. Esto lo vamos a mover un poquito. Aquí. Esto. Un poquito. Aquí. Ahí. Vamos a dejar Metal Scrap. Vamos a dejar todo el Metal Scrap que tenemos aquí. Ahí. Voy a seguir cogiendo más cosas no quiero que se me pone nada voy a coger todo eh, este está este, está vacío. este está vacío este está vacío este está vacío todo lo que tenga así vacío me los voy a llevar vale el resto no está vacío pero bueno ahora lo lo pondremos por ahí esto aquí Y esto aquí, vamos a hacer así: MyF6 y vamos a mover esto aquí atrás. Voy a moverlo y voy a meterlo así más o menos, lo suficiente para que me quepan más. Ahí, aquí, a ver, ahí. Ahí. Eh, vale. Y ahora está aquí. Está aquí. F6. Esto. Así. Vale. Tenemos aquí ya una, dos, tres, cuatro, cinco. Y más que vamos a tener. Nos tenemos que meter todas estas. Todas estas las tenemos que meter ahí. Esto aquí. Y esto aquí. Eso no me deja cogerlo, ¿no? Bueno, da igual. Eh, mete eso. Esto aquí se me, no me deja. Aquí, si me cabe. No, es que en verdad, más que todos estos, haría un Industrial Locker y... Metería el Industrial Locker, pero vamos. No tengo para un Industrial Locker. Por lo tanto no lo puedo hacer. Un industria locker además es un montón, pero un montón de, de metal. Vale, este, este y este. Los voy a poner todos, ¿eh? A mí me da igual porque los voy a poner todos. Este lo puedo dejar ahí, en verdad. No creo que me moleste. Por aquí puedo dejar otro. A ver si... Puede ser si es que me sale por aquí que me deja ponerlo, pero no. A ver, ¿deja colocarlo o qué? Colocate, tío. no se colocaba. Bueno, pues vamos a hacer otra cosa entonces. Esto aquí, F1. Vamos a poner esto aquí atrás. Aquí atrás. Ahora vamos a bajarlo un poco. Ahí. Me caben tres más. Que son este de aquí. Vaya que seis. A ver. Ahí y lo bajo. Vale y f 6 y lo muevo para acá vale y el último que me quedaría sería este que mmm, no sé cómo lo voy a, a mover más o menos a ver myf6 esto aquí y así eh. Perfecto, pues nuestro nuevo helicóptero, aquí quedaría, el nuevo helicóptero, aquí hay uno, dos, tres, lo tengo aquí vamos, lo aquí todo, lo llevo aquí todo, vámonos, vámonos de aquí y vámonos a casa vamos a, dejarla, vamos a dejarlo todo, eh. nuevo helicóptero. Más que, más que bien hecho, vaya este helicóptero ya sí que no lo podemos petar ya es el, el definitivo con este es el que vamos a estar hasta el final de la serie no lo digo muy alto por si acaso, pero debería de serlo debería de ser el, el helicóptero con el que estemos hasta el final de la serie eh, vamos a, a aparcar aquí y Vamos a vamos a empezar a sacar las cosas. A ver. Ahí. A ver, a ver este cómo aguanta los golpes contra el suelo. Será igual que el otro. Sí, a vale, ver, vale, más o menos. Se defienden. Tío, es que no, el otro no me a pitado en la vida, en la vida. Y me peta porque bueno, me ha petado, me ha petado porque bueno, lo que vieron visteis el vídeo. El helicóptero me petó Porque no tenía otra que hacer Tenía Estaba rodeado de zombies Los zombies empezaron a pegarle ahí No cuanta hostias Y se lo acabaron cargando Esto lo voy a mover un poco para allá ¿eh? No quiero uf, uf, No sé No sé cómo queda eso ahí Bueno, voy a sacar todo Voy a sacar todo o gran parte de las cosas esto lo voy a sacar esto lo voy a sacar eh, esto fuera esto no lo voy a dejar ahí eh, esto ahí esto lo voy a sacar esto no esto sí esto sí esto sí esto no esto dejamos aquí Aquí, esto lo aquí, esta para llenarlo de agua o lo que sea. Esto me voy a llevar. Eh, esto no, esto sí me voy a llevar. Esto me lo voy a llevar. Esto me lo voy a llevar. Esto, lo voy a llevar. esto también. Esto no, lo voy a dejar aquí, esto me voy a llevar. Y esto, lo voy a dejar aquí, vale. Eh, todo esto lo voy a dejar aquí. A ver. esto ya esto ya, esto sí esto eh, también este este también aquí ni no nada y aquí ni no nada vale, entonces, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8 Ah, este era el que me quedaba. Que lo que yo estaba buscando porque decía, yo tenía meta de scrap. Pues aquí está. Vale. Y esto me lo voy a llevar. Y esto también. Vale, vamos a hacer ahora lo siguiente. A ver, este de aquí. Lo siento mucho, pero lo voy a quitar porque está ahí en, entre medias. Y este, vamos a hacer así. Y lo voy a echar aquí. Vale, y ahora se vería 1, 2, 3, 4 5 6 y 7 Ahora hay 7, ¿vale? Yo creo que con 7 vamos de todas formas bastante bien Y de todas formas Este de aquí Que es para lo que lo he hecho Aparte Vamos a echar un poquito para atrás Para que no me moleste cuando esté conduciendo Ahora cuando estoy conduciendo Sigue molestando, tío. ¿cuál es entonces? Ah, es este de aquí Mayo F6. Pues bueno, echamos un poquito para arriba. Ya está. Lo dejamos ahí. Ahí. Ahí. Vale. Así ya sí que está bien. Vale, pues voy a dejar las cosas. Voy a dejar todo. Eh, metal Scrap y, y todo. A ver. Metal Scrap. Aquí. Más Metal Scrap. Y el resto de Metal Scrap. Eh, bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo que quiero hacer hoy es... Eh, mover... Moverme a... Eh, quiero moverme a donde sería... La... La zona esta de aquí. Allí es justo donde tengo marcado. Para... Eh, completar La misión de encontrar Al amigo perdido Además tengo que co conseguir eh, Rope, que vamos a coger ahora Tengo aquí rope Tengo aquí uno Y aquí tengo otro Vale Y eh, vamos a dejar una cosa de esta Que no la quiero para nada eh, No hay nada aquí Y... y los cargadores los, los iba a dejar iba a dejar aquí cargadores a ver esto aquí esto aquí esto vamos a cogerlo aquí y esto lo vamos a tirar entonces dejamos esto y dejamos esto y aquí dejamos esto, esto los raw explosivos los vamos a dejar aquí que es donde va esto también eh, los accesorios aquí esto eh, y ya está al resto me lo voy a llevar todo bueno, las balas de las helisbane que no que yo ya había dicho que las banners no las iba a usar por lo menos aún Vale. Eh, lo que sí que voy a hacer es crearme un horde beacon. El cual. Me lo voy a hacer ya. Antes posible para. Eh, bueno, si necesito hacerme otro horde beacon que me manden, pues eh, ya lo tengo hecho. A ver. Craft. Eh, horde beacon está aquí. Dochemical. Menos mal que cogí un motazo de Chemical. Es que tengo. Tengo varios Chemical. Eh, a ver, ¿dónde está mi Chemical? Chemical. Oye. ¿Eh? eh. No hay Chemical, no hay Chemical. No hay Chemical. ¿Tío, me quedo sin Chemical o qué? Me he quedado. ¡Ah! Mira, aquí está. Uff, me había cagado yo, tío. Yo no tengo Chemicals. Vale. Eh, me falta la, el Metal Scrap. 1, 2, 3, 4, 5. Necesito 3 de Metal Scrap. 2 y 3. Me hago las Metal Bars. Eh, metal Bars. 1, 2, 3. Aquí y le damos a Horde Beacon. Vale, tenemos otro Horde Beacon. Vamos a poner esto por aquí, esto por aquí. Vamos a dejar las balas de. Las balas del. Esto. Y voy a dejar. Esto me voy a llevar porque esto lo necesito. 3, 4, 8. Eh, y ya está. Mm. el cráter me sobraría de vale necesitaría mirar en munición aquí no hay nada esto, esto eh, esto vale lo que voy a hacer es lo siguiente esto también Nada aquí Y nada aquí Vale Voy a volver a coger eh, Mi Mi Knight Rider Porque me he dado cuenta de que La verdad es que sí que necesito este arma Para Para mis viajes porque Si no eh, Voy a acabar palmándola Y no es algo que me interese Palmarla no entra en mis planes eh, voy a ver si saco de aquí Un military drone. No tengo por aquí No tenía por aquí un military drum. A ver, craft Esto ahí, a uno por lo menos Dejamos Vamos a ordenar aquí las cosas Aquí, vamos a ver Vamos a dejar esto en este primero va a dejar la... los de estos de gasolina Vale Aquí vamos a dejar las balas Balas, vamos a dejar Esto, esto, esto Esto Y por ahora eso Aquí más vale, vale, vamos a repartirlo mejor Aquí hay las balas militares este van a ir las balas militares este va a ir las rangers ahí esto lo vamos a quitar y esto lo vamos a dejar ahí ahora aquí vamos a dejar los utensilios como son esto, esto eh, y el hacha que no sé dónde está ahora lo buscaré a aquí hay munición vale aquí hemos que vamos a dejar esto y aquí Aquí vamos a dejar el hacha, esto, eh, balas, balas, aquí más balas, en este vamos a dejar eh, la cosa de máscara de gas y tal, eh, ranger, no está el ranger aquí, ranger balas. Vale. Ya dependiendo del sitio donde estemos, pues tendremos unas cosas otras. Y aquí vamos a dejar cosas de construir. Que sería eso. Vale. Y el resto, pues me lo llevo. Eso que lo necesito para.. Para golpear. meteré Esto lo vamos a dejar aquí. Ahora mismo. Pero vamos a coger esto. Vamos a cambiar esto por esto. Y vamos a colgar esto aquí. Vale, pues perfecto, vámonos. Vámonos, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela. Vale. Vámonos ahora a... Eh, aquí, al sitio este que hemos marcado. A ver si me sale la marca allí. Perfecto, 120. Vamos hacia allí. Vamos hacia allí. Y vamos a ver si encontramos eh, las evidencias de que no sé quién está viva. Que es lo que tengo que hacer en principio. Ostras, no me acabo de dar cuenta. Tengo un montón de ese, tío. Y no llevo comida. Bueno, vamos a aterrizar aquí. Vamos a aterrizar aquí y me voy, a, me voy a curar y tal. Bueno, vamos a ver. Nos queda. buscarlo el padre de este hombre. Buscar las Berry, estas. Mirar por Hannah. Oye, lo de Hanna, ¿Qué me da? 5 de reputación nomás. Me da 20 de reputación, millo. 20 de reputación. Cargarme el boss, este mierda. Tío, me voy a ir al a sitio este. Lo siento mucho, pero eh, la misión de Hannah. No me interesa. Hay muchas misiones que ya. A nivel de cómo estamos en la serie. Voy a decidir pasar hacerlas porque son muchas misiones y y al final me voy a acabar me voy a acabar eh, cansando de de tantas misiones y la verdad es que yo juego para divertirme no para aburrirme por lo tanto vamos a irnos a vamos a irnos a la al sitio este a la base de los npcs y vamos a dar las misiones y vamos a ver si nos dejan ya porque vamos a pasar a tener más de 100 a ver si nos dejan eh, ser al fin eh, la cosa esta un, un miembro de la banda de los hombres hechos sería bastante bastante bien lo voy a pasar por aquí arriba Vamos. vamos por favor dale candela dale un poquito de candela helicóptero eh, estoy por hacer una cosa y es cambiar este helicóptero <coughs> por un hit por un hit, no, por un el, el helicóptero negro que a ver, no sería eh, legal se podría decir pero eh un coñazo y montado en esto que al final eh, son helicópteros que es un helicóptero que tarda lo suyo en moverse por lo tanto a lo mejor hago eso, hago ese pequeño intercambio de este helicóptero por un por un eh, helicóptero negro de los de los mafiosos estos y ya está se me ha acabado la gasolina no pasa nada porque hemos llegado justo. Vamos a planear un poco. Vamos a planear, planeamos. Ahora voy a intentar dar la vuelta. A ver si puedo. A ver, no quiero caer en la palmera. Vale. Vale, está así. Vale. Pues nada, vamos a hacer de día, así, perfecto, y vamos a ir a entregar las misiones. Vamos a entregar las misiones. Eh, ¿quiénes, ¿Quiénes nos habían mandado las misiones? A ver, tú nos habías mandado una misión, pequeño. Nothing to report, tú no eras. Este es el del sándwich, el viejo este que quería un sándwich que no... Que no se lo.. no, no acepta el sándwich que yo le hago. No le gusta como le hago los sándwiches me lo cargué. Yeah. A ver, ¿cuál quieres que me cargue ahora? En Isla. In the far north in another port city. En otra.. En otra ciudad, we vale. to hear that. What ranks are? A one. Era este, ¿no? nothing tu reporte. I killed the big zombie. Sí. You're very much appreciated. Now, what you have? I have got another mission for you. Fire. Vale. Otro boss. Me voy me a cargar solo los bosques eh Pero me ha a Me hay cargar, cargarme solo los que Porque estos son los que me dan oh, me he down You are being an example in oh Oh Oh, ya soy un in Pero te mando la ropa Te mando la ropa eh, Soy un in ya o qué Pero te si me voy a hombre. hombre Can I join Por I will report you back eh, Soy sheriff Soy un buen engine voy a entrar Nada, ninguna cuestión We have to hurt it Vale, ya formo parte de la gente esta That's a good one Anything to report, nothing to report Anything to report, nothing to report Vale, vamos a irnos a It's beyond the other. A ver, ¿dónde está este? The Airport Commander Barlaus. Vale. Eh, para hacer esto más o menos, ¿vale? Porque ya eh, llega un punto en el que eh, Empiezo a casarme con, con los movimientos de eh, aquí, para allá, aquí para allá. Y esto se hace muy largo. Eh, vamos a hacernos teleport a donde tengamos que ir. Well don't sobre de airport Commander Barlow Commander Barlow Squad Bomb If mean, you could deal with the zombie fire ¿It's dangerous at the airport Airport Vamos al airport ¿Dónde está? el Airport Es el único airport que vaya aquí Vale, vamos a poder arroba teleport Vamos a hacer una cosa más fácil en el barra teleport waypoint. más fácil vale estamos en el Airport vamos a ver dónde está el zombi gigante aquí hay un zombi gigante se puede no vamos a verlo yo no lo veo eh hola zombi gigante Sí. Oh, lo escucho, lo escucho, lo escucho. Lo he escuchado, eh. Yo he escuchado un zombie. No sé dónde está. Lo escucho por aquí dentro, tío. ¿Cómo puede estar por aquí dentro el zombie? Eh. Está el zombie, tío. Eh. Yo escucho por aquí un zombie, pero no veo el zombie. Madre mía. Así que escucha respira y todo. Zombie police besta. ¡Uh! Una Brune Force. Qué bueno. Qué bueno lo que se encuentra por aquí. Mm. ¡Ahí está! ¿Dónde vas? mi honey Si el tonto me acerco al zombie A darle un besito en la frente Eh, ¿qué me ha dado? Balas de corte, no quiero balas de corte Vale Esto por un lado, perfecto Vale, y ahora tenemos que ir a. Guaycola. Horde Beacon. Guaycola. Vamos a Guaycola. Vale, teleport Guaycola. Vamos a poner Guaycola. Y vamos a ir así. por WRP. antes de venirnos aquí, vamos a volver aquí. Porque necesito mis mis balas, vale, vamos a hacerlo así porque así lo hacemos todo mucho más rápido, eh, vamos a darnos ya de, de helicópteros y, y cosas de estas porque creo que eh, está muy bien, eh, ya hemos ya llevamos bastantes, bastantes capítulos eh, con el helicóptero, hemos creado otro helicóptero y todo, lo hemos hecho todo muy bien, pero eh, ya ya va siendo hora de, de dejarnos de tanta, tantas tonterías. Y vamos a empezar a hacer las misiones en condiciones. Por lo tanto, vamos a llevarnos esto también. Eh, esto. Y esto no es más grande, ¿verdad? No. sé yo que no. Que no era lo idóneo. Vale, vámonos. Aquí. Guay Cola, hemos dicho, ¿no? Aquí. Vamos. Barra Teleport, Guay Point. Esto, if. aquí no estoy yo en mi vida, la verdad, en Walcola, aquí no estoy yo nunca. Bueno, vamos a ver, vamos a aquí, vamos a subirnos aquí y oh, no puedo, vale, voy, a, voy a volver a intentarlo. Aquí, si me subo aquí, si me deja esta vez, no? Ah, no me vas a dejar subir esta vez, ahora. Vale. Perfecto. Eh. No tengo vida. No tengo vida. vas a, dejar, a que se acumulen aquí todos. Ni siquiera me voy a mover. Voy a dejar aquí que se acumulen. Se van acumulando aquí los zombies. Y ahora no nos movemos. Mira cuántos zombies. ¿eh? Me bueno, en verdad voy a ponerme aquí a disparar casi un poco a... Bueno. Ahí, ahí, este. En verdad prefiero que me cantos en fila. Me prefiero en fila, la verdad. Lo prefiero en fila. Vale, voy a volver a subirme aquí arriba para que vayan acumulando. No me tengo que mover yo en ningún sitio. Eh, voy a recargar uno de estos. A ver, ¿esto puedo así. Ah. Eh, esto aquí, esto aquí, esto aquí. ¿Y cómo se me queda esto? A ver, me recargo uno de estos. Vamos aquí a craft. Nos sumamos el de antes. Así, esto. Vale, tengo unos cuantos aquí ya. Un militar y drum, aquí vacío. Un militar y drum vacío. Oh, viene el zombiegante. Ahí viene el zombiegante, lo he visto. Me está tirando ya piedra. Ahora mira, esto es sin combisito. Que epic. Ostras, ha tirado. Compañero, tío. Cuidado. ¿Ves? Me vas a ver. Me a tío. Ahí Ahí Ya está No, quedan más Quedan más ¿Soy los últimos? Uy, fallado Ahí No ¿Quién más queda? Queda alguno más a ver, vamos a buscarlo. Ahí abajo no puede estar. No sé se si tonto. Aquí no está. Mm. ¿Dónde está, tío, el zombie? Eh... Hola. Zombie, vale, vamos a hacer una cosa. Eh... ¿dónde está el zombie, tío? ¡Hala! aquí arriba se han quedado unos cuantos. Vale, eh, ¿serán esos los últimos? A ver si bajan. Y anda. Compas. Tengo que subir ya por vosotros, ¿ok? Ya. No. A ver. Nada, no, aquí no está. Está arriba. Aquí está. Ahí. Tío, si sido complicado para hacer un horde de bico Aquí la gente se queda en el pisito este. No vea. ¿Ya? Ya, menos mal. Menos mal. A ver, ¿qué, ¿qué me traje? Un Timber. Un Timber más drums. Esto no lo voy a creer, tío. Me siento mucho. Gracias por todo, pero esto no lo voy a creer. A ver, ¿qué, qué hay ahí? Ahí he visto cosas, ¿eh? Un timber. A ver, vamos a hacer una cosa. Savage. Vamos a hacer aquí. Craft. Voy a hacer un un mini cosa de esto. Aquí. Aquí y aquí. Dos timber. Dos timberwood. Bueno. Vale, eh, los Military drum estos los voy a tirar. Eh, yo... A mí me encantan los Military drum, pero es que yo tengo muchos. Y no sé dónde voy a meter tanto. A ver. Savage. Me cargo uno. Ahora. Ahora sí puedo meter los Military drum. Eh, Vale, volvemos. Nos hemos cargado aquí a la gente de aquí de Cuayona. Vamos aquí a ahora Vale, vamos, teleport, waypoint Eh, tú, tú eras, no, tú no eras, no Es este, el de la, los zombies Excelente trabajo Anything to report, nothing to report Vale, este, este ya, ya he acabado, este ya he acabado World Ranks R Vale eh, Glad to have it Vale Y vamos a subir a, aquí a este Vamos a darle Lo del Hordebit -de con este Oh, quiero que, que, que Limpie otro más, tío ya, ya me canso, tío Vamos, haré lo que Lo que tenga que hacer Bueno eh, yo creo que vamos a por aquí este capítulo ya, voy a hablar con este hombre Oh! Need you you have been stranded Fortunally, vale Eh, need any assistance? Clear Holokai Harbor, Extract submerged Munition, Crates Holokai Harbor, vale Holocaust Harbor, ¿dónde está Holocay Harbor? Aquí. Y tengo que traer a Amunition Crates. Vale, eso lo haremos en el próximo capítulo. Yo espero que os haya gustado este vídeo. Eh, si queréis más vídeos de eh, un turno ya sabéis, daré el capítulo y yo os lo traeré. Vamos a empezar a hacer esto ya un poquito más rápido y más a menos. Porque si no, vamos a terminar la serie esta mañana. Así que nada, lo he hecho. Que voy a dejar este capítulo, he gustado. Y ya, adiós.